Viene de él el recuerdo De aquel hombre, buen hombre, mi viejo Con una enorme pesadumbre De tanto encender la lumbre No disfruto de casi nada De lo que puedo disfrutar yo hoy se desplazaba en tranvía y un vaso de vino tinto lo animaba Llevo tu sangre mi querido viejo ando por esta vida gracias a ti soy tu caminar hoy por ti pues sigo ese tu caminar que ahora es Lerdo. No existe carnaval en su vida, aún puede mirar con ojos buenos Sin darse apenas cuenta, apenas, se le vino encima la edad y sus problemas Sus años nuevos los vivió en mí Donde iba yo, él se venía conmigo Nunca demostró llevar algún dolor Pero sé que los dolores los llevaba dentro Tu silencio hoy soy yo tiempo hoy soy yo tu sangre hoy soy yo tu silencio tu tiempo tu sangre ahora simplemente soy yo mi viejo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 un vaso de vino tinto lo animaba. Tu silencio hoy, papá, soy yo. Tu tiempo hoy, papá, soy yo. Tu sangre hoy, papá, soy yo. Tu silencio, tu tiempo, tu sangre, tu silencio, tu tiempo, tu sangre, ahora simplemente, simplemente soy yo.